balls. No puedo creer que tuvieron que pasar tres meses otra vez. ¿Cuándo acabará esto? Ustedes con su IQ negativo, yo les dije que simplemente podemos. Y dale con eso de quitarle el régimen a Perú. Ya sabemos que estás ardido. Chile, eres un bendito genio. Nunca creí decir esto, pero yo te apoyo. ¿No creen que esto sería poner nuestras vidas en riesgo? Brasil, solo hay dos opciones, quedar ignorados o eliminados. Elige. Yo no sé Chile, a decir verdad desconfío mucho de esto, pero quizás tengas razón. Bueno, ¿y qué estamos esperando? Chile, a trabajar. Bien Argentina, el plan es simple, solo hay que obligar a Perú a que nos revele todo. En el dibujo parecen haber más detalles... Tú no te preocupes por eso, ya lo veré luego. Ahora que soy el rey, nadie podrá vencerme. Perú. ¿En qué pensabas en poner de guardaespaldas al traidor? Perdón, pero... es mi compatriota. Además lo que nos hizo seguro no fue su intención. Lo vamos a aclarar. Está bien, pero de eso tú te encargas, porque yo no pienso hacerlo. Peruano oye. ¿No te has dado cuenta de que han censurado mis planes contra ese? Es un dictador. Ya sé que es mi culpa. Pero ya verás, me encargaré de recuperar el control de YouTube. Bueno, no te creo en absolutamente nada, así que le daré el rol a Argentina. Yo trataré de recuperar la zona. No te preocupes Perú, yo te daré el rol de recuperar YouTube. Más bien, puedes ocultarnos secreto. Por supuesto, mi nuevo jefe. Descubrí los verdaderos planes de Chile. Él quería volverse dictador mundial, pero no pudo hacerlo, lo evitaste. Vaya vaya. Al menos logré hacer algo bien detrás de todo. Te prometo que, así me cueste la vida, restauraré todo a la normalidad. Suelta esa corona. Yo jamás.